Ah, estamos practicando switchbacks. Oh. Benjamin. Benjamin <risa> Oh, qué rico. <risa> <risa> bueno, está muy bueno el agarre. Se pasó. Se ya. Oh. <risa> <risa> ¡Qué locura, Juan! ¡Qué locura, Juan! Bueno, ¿no? ¡Bueno, Juan! Lleno de rama entre medio de los radios. Oh, por los viejos tiempos, por los mejores recuerdos. Hoy aquí viene el salto a la calle. Hay que tirarse por la derecha y listo. Ahí, ahí, ahí, ahí. Uh -huh. uh -huh. Dale nomás, chiquilla. Vamos a ver, muy plano ahí. Uh -huh. Uf. Si quieren la ven primero güey. Acá por la derecha ¡Oh es una roca! Es como un. ¡Oh! La weá de la raja. Cae <risa> okay. agua por todos lados, no, es de... este weón está en paraíso. Aquí. Y el lago, el colico. No, por ahora hay un par de saltitos y un poquito más allá hay barro, así que ahí vamos a parar, pues. <laughs> oh <laughs> Oh <laughs> Oh Oh <okay, baro. laughs> <Whoop. laughs> Estoy malo pa' volar oh ay. oh, ay qué puro pedalear Oh, jajaja, gigante Mali, pero a ¿Aquí cómo voy a pasar? A ver Caí justo, pero justo, justo, cáchate Flip Los cabros están cruzando ahí abajo <ríe> ¿Qué estamos haciendo? Oh. <ríe> uh. <ríe> Oh, oh, oh, ¡Oh, loco! Oh. Atento ahí. Sí, sí. <risa> Acá decía que se empezaba a poner más parada y más difícil. Y, eh, no me quiero matar. <risa> ¡Uf! Uh. Oh, no. ¡Tremendo hoyo, Me hace pasar para adelante así. La bueno, la buena, Qué estilo. <ríe> Qué weá. Uh, ¡Oh! ¡Oh! <ríe> la wea, <montaña> rusa. <tose> ¡Oh! ¡Oh! Man. Me dejáis loco. <ríe> Me dejáis loco, loco, loco. <ríe> Qué weá esto, weón. Ah, estamos practicando switchbacks. <ríe> Este segmento donde estamos andando es súper parado. ¿ver? No. No. no. Me 아 하늘 아 갔다 ¡Uy! Oh, esta es la parte difícil ¡Oh! oh, oh ¡Está desmoronado! Esta GoPro estar llena de barro ¡Oh! ¡Me dejáis loco! Oh, ¡Te raja! Se pasaron las pistas, cabrón. Te asomáis para abajo y la voy así para abajo. Este es el problema. Tienes que sacar el lente. O se rompe o se raja, dicen. Esa está perfecta. Apuesto a que es para la izquierda como... Se supone que la tenéis que apretar para adentro y girarla. Y espero que sea para este lado porque si es para el otro lado... Ahí va. Entonces ahora esto lo metemos en la calefacción de la camioneta mientras subimos. Oh, se está poniendo de lado. <risa> <risa> no que me voy a reír editando, man. Oh, está de lado. ¿Cómo se puso? ¡Oh! Juan, -se! Oh, se puso respaloso, así de rápido. Oh, oh mientras subíamos y ahora está origido. Oh. oh. Oh, cómo gotcha. está. Oh, cómo gotcha. está. So <laughs> oh. alucinante! como wow. ¡Oh, el buen loco! ¡Oh, el buen loco! ¡Estás piteado! Me corté, me corté, me corté. No, Hay que de la Voy, voy, voy, grito nomás. Oh. que salió buena esa! ¡Uh! ¡Qué salió mal esa! ¡Oh! oh ¿Cómo está, güey. ¡Oh! ¡Tengo la pata en papá! <ríe> Están casi todos los cabros abajo, no puedo caer corto. Hoy oh, no veo nada. <ríe> Uno llega a penitas, weón. Es la media pedalea. <ríe> la bicicleta, ¿cómo está, weón? ¡Ah! Oh, era muy loca, ¡Ah! ¡Ah! contra Dios, ¡Ah! ¡Ah! afuera. <ríe> Qué alucinante, ¡Ah! ¡Oh, ¡Ah! A estas es curvas voy oh, la, la bici y acortarla con el freno trasero, Está muy cerrada. Y va donde vamos? Oh, ahí me salió pésimo. Oh, oh, esta era bruta. Si la voy a pegar una piedra, pégale de frente. El borde te bota. Uh. Para allá. No. ¡Qué lindo man! es para nivel, buen nivel de ciclista. Sí, bueno, más peludo y ahora ojalá de, más, de poquito ir avanzando. ¿no? Ya, señor, descanse, descanse las piernas, relájese. Tómate, ah. Tómatelo con calma, hombre. Lo que quiero que hagáis es que pedales todo de aquí al primer bump. Si podéis pedalearme mientras recogís las piernas para pasar ese como suavecito. Hazlo y sigue pedaleando, viene otro bump, bombea y sigue pedaleando El salto que viene lo absorbís con todo lo que podáis Y cuando caí en la caída justito, seguís pedaleando y ahí vaya a llegar el segundo En resumen, bombea y pedalea todo hasta el segundo salto ¡Pedalea! ¡Pedalea, pedalea, pedalea! ¡Absorbe! ¡Pedalea! ¡Pedalea! ¡Absorbe! ¡Pedalea! ¡Casi! ¡Qué bien! ¿Cómo estás? ¿No pudiste? No. ¿Te sentiste un poco más cerca? Sí. Entonces repite, ¿queréis seguirme tú a mí una para que veáis lo que hago? Ya. Sí. Vamos, tenéis que pedalear y bombear. Sí. Vamos, sigue. Oh, casi me morí contra un árbol sí. <risa> ¿Lo lograste? ¡Macan!